Este fin de semana tuvo lugar la premiación del concurso de pintura convocado por la organización del Festival de Acordeones del Río Grande de la Magdalena. La ganadora del concurso fue la estudiante Silvia Alejandra Castro. Estoy muy agradecida con todos porque gracias a este festival pude conocer un poco más de Barranca Bermeja. Mi dibujo fue inspirado en Barranca Bermeja y en el Festival de Acordeones en donde está la iguana como animal representativo a Barranca Bermeja, el acordeón eh, pues representativo al festival, eh, dentro del acordeón se ven los colores de nuestra bandera de Barranca Bermeja. El suelo es este, el río grande de la Magdalena. El presidente de la Fundación, Gregorio Ortiz Palza explicó el porqué de este concurso. Nosotros, la Fundación Festival Vallenato de Magdalena Medio, es un orgullo grande eh, lograr contar con varios muchachos de distintas instituciones de educación, eh, de bachillerato de Barranca Benueja, en este primer concurso de pintura alusivo a folclor vallenato, que nosotros, en el marco del Festival de Acordeones de este año, eh, logramos implementar. Las estudiantes María Alejandra Atencia y Ariana Lucía Cogollos ocuparon el segundo y tercer lugar respectivamente.